En este capítulo inicialmente vemos a Miguel y a Paula desayunando, ella casi no quiere comer, él le dice que tiene que cuidarse porque le puede dar anorexia, Paula cambia la conversación y le pregunta que cuánto tiempo demoró viviendo al frente del apartamento de Sebastián, Miguel le responde que un año y le dice que por qué la pregunta. Ella le responde que más bien cuánto tiempo antes de conocerla ella conoció a Lucía. Miguel le dice que muy poco y que solo una vez le prestó el teléfono para marcar. Paula le responde que solo fue cuando ellos dos se conocieron porque ella aún se acuerda de esa vez. Miguel sonría y le dice que por qué tantas preguntas, ella le responde que solo se estaba acordando cuando se conocieron y que lo hicieron fue por Lucía ya que la segunda vez que se vieron también fue gracias a ella porque él la estaba buscando en portería. Miguel le dice que la nota muy extraña que debería aprovechar mientras él trabaja para descansar, dicho esto se marcha. Entonces vemos que llega Artur y le pregunta a Paula que cómo está ya que la nota muy mal. Paula le responde que no pudo dormir anoche pensando en que Miguel tiene otra mujer y además le pregunta a Arthur si él sabe quién es. Él le responde que no sabe, ella le pide que no le cuente a nadie en lo que ella le dijo y ni siquiera a Sebastián. Arthur le dice que puede contar con él para lo que quiera, entonces Paula le pide el favor de que la lleve al pueblo. Luego vemos a Salinas y Gaviota están en la oficina, en ese momento entra Marta con la lista de invitados del próximo evento. Salina le dice a Gaviota que hay unas señoras que aproveche y invite a las Vallejos, porque si no las encuentran ahora se las encontrarán después del otro evento. Gaviota mira a Marta y le dice que las invite. También le pide a Salinas que no la deje sola ni un solo instante en el evento y eso es para que cuando ella se cruce con las Vallejos, ella no reaccione y les pegue. Salina la mire y sonríe y le promete no abandonarla ni un solo instante. Gaviota se marcha, al cierre de la puerta él dice no quiero abandonarla ni un solo instante de su vida Gaviota. Después Miguel llama a Lucía y le dice que no lo llame a su casa ya que Paula se puede estar dando cuenta y menos si tiene la delicadeza de saludarla. Lucía le responde que si quiere que la salude a Paula cada 20 minutos y además le informa que Paula está muy extraña con ella y le parece que está sospechando algo. Miguel le dice que lo mejor es que no se vean por un tiempo porque Paula le está preguntando que hace cuánto la conoció a ella. Lucía le responde que las cosas por allá tampoco van muy bien ya que la botella que él se tomó el otro día era de Sebastián y está preguntando como loco por ella. Además le preguntó a Miguel que dónde puede conseguir una botella de esas. Miguel le dice que no se consigue en una licorería cualquiera y que para conseguirla tendría que importarla. En ese momento llega una trabajadora y le avisa que hay dos mujeres esperándolo afuera. Él le dice que lo espere en un momento y cuelga. Luego vemos a Paula llega al pueblo y ve cuando Miguel sale de una cantina y se le está despidiendo de una mujer. Ella se baja del carro y camina muy enojada hacia él. Además le dice que ya sabe que aparte del amante anda con varias mujeres en el pueblo, Miguel le dice que si se va a dejar llenar por todo lo que escucha en el pueblo, el matrimonio de los dos se convertirá en un infierno, Paula enojada le dice que su matrimonio ya es un infierno, además le pregunta que si no se ha de cuenta, por otra parte Gaviota llama a Café Sport, contesta Margarita, entonces Gaviota le pregunta que si no le ha escuchado mencionar a Sebastián de un viaje que hará por Estados Unidos y Europa, Margarita le responde que no sabe, entonces Gaviota le dice que está llamando a Sebastián para brindarle todo su apoyo en ese viaje y hacerle saber que cuenta con ella para lo que quiera Margarita le responde que ella le informará entonces Gaviota aprovecha y le pregunta que cómo ve a Sebastián de ánimo Ella le responde que cuando llegó de la hacienda lo vio un poco triste pero ya lo ve muy bien Además le dice que sale muy frecuente y no pasa por su oficina Gaviota cuelga y queda muy pensativa por su parte Sebastián llega al consultorio de Daniela y le informa que por un mes además le dice que tendrá que suspender el tratamiento, a ella no le gusta nada lo que escucha, además le informa que si hace caso a su consejo tal vez no la vuelva a necesitar. Sebastián le dice que está allí porque quiere discutir con, por su pago, Daniela con una sonrisa en sus labios le responde que no se preocupe y tome eso como un detalle de amistad. Sebastián le da las gracias y se marcha. Después de eso, Sebastián sale del consultorio, se para junto a la puerta de afuera y vuelve a entrar. Le dice a Daniela que no puede irse sin saber antes qué está pasando con él, además, que no puede irse tranquilo un mes sin saber qué, qué le quiso decir en el restaurante. Daniela le pregunta qué sugiere, ya que él está falto de tiempo. Sebastián le responde que si le puede dedicar un fin de semana completo y además le pregunta que si ese tiempo terminará. Con el tratamiento, Daniela le responde que sí y además le dice que ella tiene un sitio fuera de la ciudad que es muy tranquilo donde a veces atiende a sus pacientes, Sebastián sarcásticamente le responde que no se esfuerce por la descripción del lugar ya que eso lo llama clínica de reposo, ella sonríe y le dice que si prefiere llamarlo así no tiene problema pero lo que sí la asegura es que le quitará el estrés, Sebastián le pregunta que si ella está dispuesta a sacrificarse este fin de semana por él. Ella le responde que no tiene un plan mejor, además le gustaría pasar un fin de semana a su lado. Entonces Sebastián le pregunta que le diga a su familia, a sus hijos o a su esposo porque él no quiere que ella tenga ninguna clase de problemas o ningún inconveniente por su culpa. Ella le responde que su familia no vive en el país y no tiene esposo ni hijos y lo último novio que tuvo lo dejó en el manicomio. Sebastián se sorprende y le pregunta que si ella lo volvió loco, ella sonríe y le dice que no, que también es psiquiatra Pues bueno amigos veremos que Paula irá descubriendo la infidelidad de Miguel poco a poco y pues no se quedará inmune ante esta situación Pues ya podemos ver la reacción que ha tomado pues al verlo con estas mujeres y al descubrir que está con Lucía Pues esto es como sospechosos ante el momento ¿Y ustedes qué opinan de esto? ¿Cómo reaccionará Paula ante esta situación? Déjenmelo saber en los comentarios y nos vemos hasta un próximo video. Hasta la próxima.